en su vida de sus hijos y sus nietos me contó la historia de allá en un chacoleco, donde tiene una mujer valiente que lo tenía muy contento donde tenía una mujer valiente que lo tenía muy contento dice que viajaba mucho por el río Mamoré que venía Satana una y otra vez y como lo recibía cuando él volvía otra vez es lo claro que él me dijo cuando yo charlé con él. Mis hijos se alegraban cuando vuelvo del poblado. Princesita y reycito trayéndome un revoleado. Johncito descargando ese casco viejo. Reinita luce y dermita siguiendo el alimento. Reinita luce y dermita siguiendo el alimento. La Chaquilla virgen ayudándole a su padre. gran para tu padre, sentados en la mesa, damos gracias al Señor Por los alimentos, la cosecha y la calor tenía una mujer valiente que lo tenía muy contento tenía una mujer valiente que lo tenía muy contento y sé que viajaba mucho por el río Mamoré que venía Santana una y otra vez y cómo lo recibían cuando él volvía otra vez y eso es lo que él me dijo cuando yo charlé con él mis hijos se alegraban cuando vuelvo del poblado princesita y reisito trayéndome un regoleón y un descargando ese casco viejo reinita luce y delmita sirviendo el alimento reinita luce y delmita sirviendo el alimento la chaquita vieja ayudándole a su madre mientras manda a richita da a saludar a su padre sentados en la mesa damos gracias al señor por los alimentos la cosecha y la calor los alimentos, la cosecha y la carne